¡Salud, salud! salud. Sobrinos, primos, toda la familia, todos los compañeros. Esta tarde he visitado en nombre de mis hijos, de los, este, de los seis, Leuya He visitado con sus voluntades, con el músico sobrino, el músico. Viene para que lo disfrutes. De hoy día hasta último día. Gracias. Gracias. Gracias. Ese es Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Quisiera, quisiera también este, La verdad que hermanos, para mí ha sido una sorpresa. Yo me siento bastante. Me siento bastante agradecido por la familia. Con la familia Leo y Ajontoquifpe, con mis hermanos, yo los trato como hermanos. Leo y Ajotokispe, igual con mis demás hermanitos, igual. Yo, para mí, soy como mis hermanos. Agradecer a todos los que están presentes y los que van a venir mañana. mañana. Y gracias, ya dijo mi tía. Eh, es, un, es una sorpresa para mí Y yo quisiera Pues Disfrutar con todos Con mis hermanos Con sí. mis tías, con mis tíos con, mis, con todos Porque de repente es una oportunidad Para todos, no solamente Para unos cuantos, sino para todos Tía, una vez más Gracias Por favor hágale llegar a a mis primos, el agradecimiento, mi gratitud. Y ya yo me encargo de sí. del arpa. Ahí está, lo tienes Ahí está es para Ahí no? Gracias. Gracias. Camta hámos! ¡Hámos, hámos! ¡Hámos, hámos! ¡Hámos, hámos! ¡Hámos! ¡Hámos! ¡Hámos! ¡Hámos! ¡Hámos! ¡Hámos! ¡Hámos! ¡Hámos! ¡Hámos! No, y sí, él es el original, según el color, según se y con la chula, ¡Entras dos, ¡Tolín Mendoza! ¡En Ric rico, ¡Ric ¡Rico ¡Cher! ¡Cher! ¡Cher! ¡Cher! ¡Cher! ¡Cher! ¡Cher! ¡Vamos! <tose> ¡Vamos! Padre, Gracias. ¿Es el desayuno, el paejo Sí. ¿Es el desayuno? Paijo, de costumbre, ¿no? De calabaza ya. Oh, la ¿Cómo coma, esto. Ah, ja. Coman su paiita y su chicha. Nosotros pasamos ya comiendo el Ahí está. La chicha de jora y el paijo de calabaza, ¿no? Sí, ya les ¿no paso. De chifao, a ver. ¿eh? También estamos saboreando su calabaza. Chicas, coman, coman, porque más tarde. Pipe, no, ¿cómo estás? Aquí, pues, yo también llegando ahí. <ríe> los chicos. ¿Ya comieron ya? Sí, hace rato. ¿Ya no está man, hace rato? Chavales, sí. no, entonces estoy tarde. <ríe> ¿Por acá? El arpa bebo chusra, no lo había reconocido. Está disfrutando para empezar, para ayudar. Tradicional de Chipao, supítenlo. Sí, ah, ya. Payejo, payejo chata. Ahí está. Payejo el queche. Oh filhada, fuerte, la la vamos a No, no, no, no, no, no, que Oye, yo a Oye, ya no puedo ir! No, puedo. Pero bueno, las <muchas> ideas no es bueno, bueno, sí. Qué bonito. Está entregando en este momento eh, el los color serios. abajo para que sí, lo siga en conjunto para que vaya. A, okay. Acá avanzar. no va acá no va a salir, acá no va a no va a entregar no no todavía? no está, no. No, no todavía. no, está, no sí. todavía. no salir, no salir, salir, no va no va no va no va a para no los sirios. acá no ¿Verdad? La A la iglesia, la iglesia para el patrón. Ahí están. Ahí están los sirios hermosos. Ah, ahí están lindos los sirios. ¿Todo, Thank <laughs> you. serious? ya puedan decorar a la, al trono del patrón hermoso la decoración, ¿no? hermoso el tallado del sirio muy bonito muy bonito lo ha hecho acá en chipao wilber vargas gracias por transmitir la gran fiesta patronal así es wilber vargas nos está viendo a volver chicos les voy a cortar y ya volvemos